Soy Jesús López Pelaz, soluciono problemas. Bienvenidos a Abogado Amigo, un bufete en donde integramos no únicamente y exclusivamente a letrados especialistas en todas y cada una de las áreas de Derecho, sino también a otros profesionales como informáticos y economistas para ofrecerte una solución integral a cada uno de tus problemas. Javier, ¿qué tal el asunto? Todo genial, Jesús. Anabel, tenemos que preparar una nueva custodia. Tranquilo, no hay problema. El Derecho Civil es un elemento fundamental para lo que afecta a aquellos problemas más intrínsecos, más de la persona, más cercanos a nosotros mismos. Teresa, fantástico. Está todo perfecto. Tened en cuenta que la herencia va a ser el elemento a través del cual podemos solucionar los problemas que puedan darse cuando nosotros ya no estaremos, aquí te lo dejo. Jesús, ¿sabes algo de lo mío? Paco, estamos en ello, tenemos muchas posibilidades, pero por favor, no vuelvas a hacer eso. Jesús, tengo novedades. Nosotros también, hemos encontrado nuevos nichos de negocio. El abogado de empresa no es única y exclusivamente el que tiene que solventar tus problemas o el que tiene que redactar tus contratos. Hoy en día es el que tiene que acompañarte en la generación de valor para tus clientes. Jesús, disculpa. Tenemos un cliente que le están subiendo sus imágenes sin permiso a las distintas redes sociales. Sí, ahora mismo las estoy comprobando y les estoy haciendo la captura de pantalla. Preparad, no solamente capturas de pantalla, sino llamad a notario y levantad acta notarial. Tenemos que comprobar cada una de las licencias con las cuales se está compartiendo. Las nuevas tecnologías ya no son única y exclusivamente un elemento accesorio, sino que van a ser el elemento fundamental con el cual se produzca la generación de valor a través de la integración. Disculpadme un momento, ¿cómo tenemos el recurso? Presentado desde ayer. Vale, fantástico. Perdona, por otra parte, los expedientes para... Muchas gracias. De esta forma, conseguimos una solución integral para todos aquellos problemas en los cuales se esté solventando con nuestro equipo de abogados. De tal modo que vamos a tener esa relación específica y especialmente empática a la que hacíamos referencia. Esperamos que esta presentación no sea única y exclusivamente un momento puntual, sino que nos sigas en redes sociales, en Facebook, en Twitter o que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Recuerda que en Abogado Amigo Solucionamos problemas. Empezamos la reunión